Así es, estamos con Salvador, Salvador tú lograste un top 32 ¿verdad? Sí. ¿Con qué deck jugaste? Sky striker por. Otro. Ok, co eh, contra... Jugué... Eh, eh, la mayoría de mis rondas fueron contra deck altergates, o ve que esteteaban, eh, el Draco y eso Este... Respecta, jugué una carta de men que me ayudó mucho eh, Y así no me falla la memoria contra 4 altergates Y lo voy a presentar Sí va este, Jugué 3 de la de ayer, tres obras sí, ah, pues ya, sí. tres rayes tres rayes ¿Tres, tres obras que metí en el último momento aquí traía los roles, pero no me gustaron porque los estuve calando contra deck random me y se me mucho y preferí meter la obra final ok la ash que es una carto, cartota cartota cartota la amoladora me salió en el día uno me salió todo el día siempre que me tiraban tiré, siempre siempre, siempre. Ay, la ash para pararlo totalmente eh, estoy jugando el combo Ok, ¿tú juegas con, como con el combo el... Está bien, no más que a veces briquea, Así que a lo mejor lo saco, la verdad Esta carta está rota Tienen pan por todos lados Y es una carta también También muy buena carta Para controlar la y aceptarte ¿no? la, control, sí. Sí. la que tiene saqueada es una La que remueve o revive una el equipo 1, sí. esta es otra cartaza del deck. Esta es la carta que te que, que permite jugar y ganar ventaja porque te titea. Es realmente esta es la carta que permite el deck. Esta es la rota. Sí. Pero esta es la, la que hace que el deck funcione como tal. Sin ellas muchas cosas no se pudieran hacer. No, lo dejaron a uno. ¿Te dolió mucho? No, la verdad que no. Sí pesa a veces porque había juegos que los perdían porque no lo robaban monos, pero. Realmente nunca lo no los usaba tanto, pues nada más en la consistencia de robar el mono fue lo que siento yo que afectó. Okay. Y un poco en el combo de la Iblis que ya no sale tan fácil por no tenerlo, por eso te digo que a lo mejor no eh, Muy buena carta también. Más cuando juntas tres magias ya te rompe Muy buena carta para el Mirror más Dos Terras. Eh, para el mirror, para el Goki, para el Trista. Para... Llevarlo en main que sí, desayas. que desayas. Para... Tener, o, o, si ganaba el dado, tener algo que, que abriera y la carta que le decía que me ayudó mucho contra los decks Kuhn fue la, la King Whistler Ok, este, nos vamos a mover, ¿para, para dónde? ¿para ellos nos podemos mover? Ok, no pues nos movemos, ¿no? no, no. ¿Qué quieres allá? Pegadito allá. Aquí, sí. Nos corrieron. Entonces, ya re, recuperando todo esto, nos quedamos en Shared Right, ¿verdad? Exacto, Ride y Tim Twister okay, son, sí. las, eh, son las cartas que me sirvieron para los decks eh, que me tocó, porque me tocaron mucho eh, Siempre que la robaba ganaba Y no me estorbaba contra ellos porque o se hacía uno por uno O la descartaba o la destruía con el campo Y si me tocaba contra un deck que si se añadiera, la carta me daba juego no, claro, ¿sí? a Así que no, le, no vi ningún problema Tim Twister fue MVP. Fue MVP Para mí sí, me ayudó mucho. Refuerzos, dos deditos, es muy buena carta y te ayuda contra mucho en Match, dos campos. Y como otras tres mantras, realmente que por lo que los juego, las tres Infinity, que son muy buenas, también te ayuda para quitarte cartas que sean continuas, las feas, las más líneas, las niegas y ya se juego, lo siento, por Claro. Este, ¿Quieres enseñar tu extra o tu side primero? El extra. El extra. ¿En extra qué jugabas? Eh, pues, bueno, Tres cagari. Tres cagari. Obviamente. Tres. Este, Shizuku. Shizuku. Dos de las verdes. Dos Cayates, ok. Dos Cayates. Que a veces si sí quisiera jugar la tercera, vamos a ponerlo el procedimiento de tiempo que ocupas un mono que. algo que haga daño. Ya, ya, eres el segundo que me dice que quiere meter la tercera, pero no encuentro espacio. Eh, es una cartaza de stifón y te sirve para el combo. Dos Nermate. Okay. Esto es lo que, lo que juego para el combo también porque a veces sirve y porque te ayuda a quitarte una cosa que te moleste. Ok, unicornio. Y el bat que está roto. Y porque no quería, jugar con, no quería perder contra alter game es la, la clara que claro. la metes en Memphis 2 después de que te meten en el campo y juegas después jugué con que los metía contra Meryl y contra Wokey dos droles que los metía contra Wokey y Tristar esto sirve mucho contra Tristar les quita prácticamente el juego del turno Otra. y es la que más usan también sí la voy a voltear ah. gracias Do... Ok, esta es nueva. Sí, esta no. Esta no... la usaba contra de como el Burinavis, Navis el Monkey. Eh, cuando la seteas, le das turno, empiezan a querer hacer jugada y como su deck es Graveyard, ocupan los monos antes de la activas. Es un Dark Y empiezan, uh -huh, empiezan a no generan recursos. Te quitas el turno es en el Dark por turno, sí. Está muy bueno. Este es el primero que veo que la utiliza, de los profiles que he grabado. Y pues, al parecer sí te dio resultados, primero, ¿no? Me eh, ayudó mucho contra un. Eh, en el juego dos porque se la activé en medio turno y solo te quedé con, con la jugada con de la India. Claro. Tenemos Heavy Strand Duster, Heavenly, Triple. ¿Tifones? Sí. ¿Por qué preferiste Tifones sobre otras opciones? Eh, de donde yo soy, juega mucho de Gestun. Mucho de Stun. Y estuve practicando prácticamente contra puro de Gestun y no quería perder contra los de Gestun, así que le metí odio contra la los porque no metí los tifón trampas porque eran puras trampas y al momento de sacar el, el, las cartas sacaba magias entonces muchas veces no completaba las magias de las tres magias o robaba puras trampas y el tifón tiene la, la, la capacidad de que pues es magia y te sirve para la sinergia y no metí el, lo, los tifones por estas eh, la trampa tifón porque estas son muy buenas contra los de que se ten realmente el, el, el tifón, nada más lo ocupas contra una carta que es el campo. El, el campo nos se explicaste y no valía la pena eh, meter una carta así que, que no me va a servir contra otros más. Preferí meter esta carta porque sentía que me servía más, claro. Y de si sí, ya, ya quedó verdad, saltería no Minecraft los Minecraft los, okay, los, los meto siempre cuando soy primeras. Eh, contra Mirror Match es bueno, contra tu draco es bueno, bueno sí, es bueno eh, pero eh, contra el Goki te esperas a que añada la, la, la, ¿cómo se llama? la Goki Remax y te la tiras y ya los paraste Sí, los para, quitas el turno porque aunque tengas las dos te la llegan la, la verde no puede tirar pero si tiene una segunda la puedes activar y con esto si tiene una segunda se acabó tendría que tener sol, es muy buena carta eh, el único problema que le veo es que a veces te tiran tu inclusive y te debasta pero si sí me ayudó mucho sobre todo contra los trickstar es una buena carta porque se la en añadir añadido y, y les puedes quitar lo que sea super bien entonces pues muchas felicidades por tu top la verdad el playmat que te ganaste está, está muy bonito algo que quieras decirle a los que estén viendo el video o al público en general eh, creo que deberían de animarse a venir a estos eventos están chilos Subjetivo, ¿no? Sí, ya depende Y que te cuide. Dale. Entonces muchísimas gracias por compartir tu deck De verdad, muy bueno y muchas felicidades Entonces, eso ha sido todo Yo soy Alberto de Rincón del Lulista Y los estaré viendo en el siguiente video